Soy la quinta generación en este oficio de hacer campanas. Trabajo la artesanía desde hace más de 40 años. La artesanía en madera, elaboramos varios productos que son para la cocina, comedor y decoración. El carisma de la gente y que acá hay mucha gente artesana dedicada cada una a un oficio diferente de ungirse del pueblo boyacense conocer un poco más de la idiosincrasia del pueblo boyacense